y otro tipo de necesidades que se pueda tener al, por la población. Obviamente esas necesidades tienen que ser reales y no solamente temas especulativos. Y para eso, efectivamente, realizar además operaciones con esas reservas, que eso es también lo que tiene que hacer el Banco Central, nos permite generar rendimientos que van a sumar también a lo que es el tema de nuestras reservas. Y ahí es importante señalar que el problema ahorita que tenemos de la demanda es un problema de liquidez, porque efectivamente, frente a la cantidad que hace, se ha incrementado casi en tres veces estos requerimientos de dólares, eh, hay un problema de liquidez, problema de liquidez que se lo puede obviamente subsanar si el Banco Central tiene la posibilidad de realizar operaciones en transformar un activo que no es tan líquido, porque eso es... El, el oro es una, un oro monetario que se puede transformar en lo que es divisas, ¿verdad? Que es más líquido para cubrir estas necesidades, porque las reservas internacionales está conformada por oro, por lo que es también las divisas, ya sea moneda nacional o en moneda extranjera, y en función a la necesidad de liquidez que se tiene, el Banco Central tiene que hacer un manejo que le permita cubrir esas necesidades, cubrir los requerimientos y también generar, pues, o ¿Se rentabilidad con el manejo Señora Viceministra, se hace permítame, hacer. si le pido una explicación en facilito para la gente que en este momento está en la calle y nos está escuchando, la, con la ley del oro, ¿vamos a poder tener mayor cantidad de liquidez en dólares y no se formarán esas colas en corto tiempo? También, sí, efectivamente, y con eso también se ha estado... También con los recursos que recibimos de las exportaciones, de las divisas, también se, se puede cubrir estas necesidades que lo ha estado haciendo el Banco Central a través del Banco Unión. Y también ha estado proveyendo dólares a las entidades financieras para que puedan realizar también esas otras operaciones a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, ¿en ustedes, ¿en cuánto tiempo estiman que esto vuelva a la normalidad de lo que se tenía con una Bolivia de hace cuatro o cinco meses? dólares, eh, ve o sea, era totalmente normal, la, la economía boliviana está bolivianizada, pero ahora la gente está preocupada y habla de dólar. A ver, lo que aquí hay que entender es realmente la, la gente que está haciendo estas filas realmente necesita los dólares para realizar sus operaciones, con eso paga al banco sus créditos, no, porque los más del 90% de los créditos o están sea, en moneda nacional. ¿Los ahorros están diciendo que ese dinero que están comprando en dólares está yendo para ir a los ahorros? Tampoco, porque más del 80% es en moneda nacional. ¿Todos esos señores son exportadores o importadores? No, porque la exportación y la importación se lo hace no en efectivo, se lo hace a través del sistema financiero. Entonces, ahí decir que son exportadores, importadores, que necesitan, no, porque ahora a nivel nacional, precisamente para tener un control y cumplir con normas que habla el Gafi, que habla el GAFILAT nos está evaluando de lo que es evitar la legitimación de ganancias ilícitas, las operaciones y transferencias se las tiene que hacer a través del sistema financiero. Por eso, esta sobre demanda, es especulativa. No obstante, el Banco Central y otras entidades, obviamente cumpliendo con la normativa, no solamente nacional, sino internacional, han establecido efectivamente el poder cumplir con estas necesidades, pero necesidades que sean reales, no de carácter especulativo. Señora Viceministra, mucho de lo que se habló este fin de semana... Eh, es que el oro no está guardado en las bóvedas del Banco Central. ¿Dónde se guarda el oro boliviano? El oro no se lo guarda, se lo tiene que invertir. Porque si tú lo guardas en la bóveda, por la modificación que hay, la fluctuación que hay en el precio de oro, perderías. Entonces, lo que tiene que hacer el Banco Central, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es hacer una administración y el administrar significa pues invertir, significa poder en su momento eh, vender, poder comprar e ir a invertir en diferentes instancias internacionales que lo hacen todos los bancos centrales para generar rentabilidad y también evitar que el valor que se tiene en las reservas internacionales, pues, ¿verdad? en nuestras reservas, caigan sin hacer nada. Porque si tú no metes el oro... ...y lo tienes, o los dólares lo tienes ahí guardado en la bóveda... ...por las modificaciones y fluctuaciones que hay en el mercado internacional... ...y has perdido... ...el día de mañana cuando vayas a hacer tu balance... ...y veas cuánto tienes... ...porque no dices tantas barras de oro... ...tú tienes que ver efectivamente cuántas toneladas tienes... ...cuál es el precio y en base a esto... ...cuál es el valor que tienes... ...y el valor que tiene fluctúa en base a, los, al, a lo que se modifican los precios internacionales... ...por eso es claro el mandato de la Constitución, cuando se le dice al Banco Central que tiene que administrar. Y lo que se está haciendo en esta ley es dar esa posibilidad de comprar pues, ¿verdad? en el mercado interno, porque en el mercado externo ya se lo podía hacer, invertir, que también ya lo podía hacer, y vender el oro monetario además, porque el oro monetario no es el oro normal el que tenemos en las joyitas. El Banco Central no se va a ir... A vender a comerciantes que Esa es la idea que se da El Banco Central compra ese oro Que le dan el nombre de oro doré Lo tiene que eh, sacar Para que hagan la refinación En las instancias Internacionales a la cual acuden Todos los bancos centrales Y tener eso para sumar a las reservas Una vez que tiene esas reservas Se utiliza dependiendo de la liquidez Que se requiere para vender Para comprar más y poder Reforzar el tema de las reservas internacionales, porque lo que pasa es que como no había esa atribución de compra directa a lo que son nuestros productores de oro, que lo exportaban directamente, por ejemplo, las 60 toneladas que teníamos y hemos producido la gestión pasada, se la ha ido todo afuera, al exterior. El Banco Central no ha tenido la posibilidad de comprar y con eso reforzar lo que son nuestras reservas y poder hacer esas operaciones para tener la liquidez necesaria en base a los requerimientos que se tengan. Permítame, por favor, solamente para mostrarle a la población, porque yo me puse a averiguar este fin de semana dónde los países guardan su oro, no es que lo tengan en la cacha. Y, por ejemplo, encontré esto. Dice, ¿qué bancos centrales almacenan sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra? Hay bancos que guardan el oro y de ahí es donde se hacen las negociaciones que nos explicaba la, la viceministra. Por ejemplo, en el Banco de Inglaterra son 72 países que tienen sus reservas en oro ahí guardados. Ponete a la lista. Mira, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Suiza, Portugal, Países Bajos... Aquí está. Bolivia tiene en Suiza y Bolivia tiene en Inglaterra su oro, ¿no? Más adelante, ve ahí está Bolivia, que ahí está marcado como que tiene 42.5 toneladas esto es para que nosotros los bolivianos sepamos y no nos vengan a decir tantas cosas que por supuesto van a hacer que nos confundamos y te hacen creer que esto que está pasando, que Bolivia tenga su oro, su oro en Inglaterra esté mal, ahí estamos viendo que son 72 países que lo que los tienen ahora, viceministra hay eh, políticos que dicen que tienen el temor de que con esto nos quedemos sin nada Sí, eh, primero que lo que hay que entender es que no es que cuando tú cambias de activo, porque es lo importante destacar, lo que aquí manifiestan es como que si tú dispones del oro, o sea el Banco Central dispone y desaparece, ¿no? ¿Eh? o sea lo vende y esa plata no sabe, no se transforma, cambia de oro a divisas, y eso se lo utiliza. Ahora, para tener esa tranquilidad, sí, efectivamente, era un tema que se ha discutido bastante, justo era el artículo 9 del proyecto de, de la ley, y ahí se ha establecido que efectivamente para esa que quede, digamos, un mínimo, se ha establecido un, un número de toneladas mínimas que tiene que tener el Banco Central, ¿no es verdad? Para, bueno, dentro de los que tienen ese concepto de que debería, debería haber algo, se lo tiene en lo que es en, en oro y, y así se lo ha establecido en el artículo 9, ¿no es verdad? Que es importante señalar y realizar en el otro todas estas operaciones que lo realizan, como has podido ver, todos los bancos centrales a nivel mundial. ¿Y eso por qué? Porque en base a eso se hacen inversiones. En base a eso tú puedes participar en el mercado internacional, porque no es que vas con tu, con tu barrita de oro, no es verdad, <ríe> voy a comprar, voy a vender. Hay un registro, hay bancos especializados en los que tú dejas y ahí en base a eso tienes un que te permiten realizar operaciones en el mercado internacional. Es como ahora realizan los bancos, antes con tus bonos, con tus papeles, tus depósitos, ibas con tu papelito ¿no? a, a transar y en eso el mensajero llevaba tus papeles, ahora no, todo está desmaterializado, es decir, registrado en lo que tenemos, por ejemplo, nosotros en valores que te desmaterializan, el EDB, y realizas todas las operaciones en la bolsa. Entonces el mundo ha entrado a un mundo digitalizado, a un mundo en el que tú dices, tengo esto, está respaldado en un lugar, en un ente especializado, y realizas las operaciones que puedes, que tienes que realizar. Ya no es de ir manejando con maletines ni nada por el estilo, ni siquiera el mercado de valores ya, se, ya funciona así, los títulos que antes efectivamente tú ibas, mostrabas en físico. No, ahora todo se desmaterializa. Hay entes especializados para registrar, para decir cuánto tú tienes y certifican cuánto tú tienes. Y en base a eso, ¿qué operaciones tú puedes realizar con diferentes bancos a nivel internacional? El tema de los pagos, de las exportaciones y todo, no es que cada uno va con su dinerito, su cash, no. Son operaciones que se realizan entre bancos con el respaldo de lo que yo digo que tengo en un banco que está internacional, que está certificado para realizar y certificar además cuánto yo tengo. Por eso es importante aquí, y siempre se lo ha dicho, no era un problema de solvencia, era un problema de liquidez. Y era un problema también político, porque apenas se ha aprobado ya el viernes, ¿no es verdad? El tema de los, nuestros bonos que caían ya han empezado a subir, ¿no es verdad? Entonces, porque si hubieras un tema de solvencia, no se soluciona tan fácilmente con un anuncio como ha sido el que Porque ¿qué está atrás de eso? Que se está permitiendo al Banco Central tener, estar al mismo nivel de los otros bancos, para realizar las operaciones que tiene que realizar a nivel internacional y vamos a recordar que diferentes actores empresariales pidieron que se apruebe la ley del oro, en ellos, la, entre ellos la confederación de empresarios la federación de empresarios privados de la paz de Santa Cruz, la CAINCO, el IPSE bueno, eh, quiero agradecerle viceministra por haber estado con nosotros pero voy a pasar un dato, aunque entiendo que no es su responsabilidad para que usted pase el dato, habíamos mostrado esta cola al principio en el Banco Unión ...y nos mandan mensajes desde allí y nos dicen... ...yo no pude comprar porque delante mío habían 100 personas... ...les ofrecen ahí mismo, afuera del banco, a 780... ...o sea, ingresan, compran al precio de, al, al precio que está el dólar... ...en el banco, adentro, y afuera mismo lo venden a 780... ...deberían hacer una batida afuera del Banco Unión de la Cuellar... ...sugiera la viceministra... ...500 bolivianos le cobran el espacio... Viceministra, entiendo que no es su cargo lo que le corresponde hacer, pero por favor, para que usted pase el dato. Sí, y, y, precisamente era lo que decíamos, no es un tema especulativo. Hay gente que se está beneficiando de comprar a un, pres, a un tipo de cambio oficial y venderlo y lucrar con eso. Y en función de eso se están tomando acciones, se están tomando medidas y se están tomando los controles necesarios para evitar este tipo de... Actos especulativos, que lo único que hacen es perjudicar a las personas que realmente necesitan esos dólares para, pues, bueno, mandar, digamos, eh, dinero a su hijo que está en el exterior, que eso hacen las personas naturales, o ver un tema de salud que tiene que ir al exterior. En cambio, en este caso, se dan este tipo de cosas. Y en el Banco Central se han dado, estaban vendiendo hasta los espacios, los asientos, dando... Vendieron las fichas, como antes se hacía cuando uno iba al cine y ahí había familias enteras haciendo fila y te vendían tu espacio, te vendían el boleto de entrada. ese tema de, se ha dado y por eso se ha establecido controles, para que realmente los dólares llegue a la gente que necesita realizar operaciones por actividades económicas reales, no por temas especulativos, tomamos eh, la información, para precisamente poder eh, las instancias que corresponden, hacer los controles que corresponden y también sancionar a las personas que están especulando con este, con este tema del dólar. Muchísimas gracias, viceministra, por haber estado con nosotros. Gracias. Aquí nos dice.